Hola, te explicaré los pasos para iniciar sesión y registrarte correctamente en la aplicación de inglés. Abre el sitio web de la plataforma en tu navegador web preferido ingresando a www.macmillaneducationeverywhere.com Busca el botón Iniciar sesión en la página de inicio. Luego ingresa tus credenciales en el formulario de inicio de sesión. El nombre de usuario aparece en la parte izquierda. Como Your Username, justo debajo de tu nombre. En la parte derecha, después de la línea punteada, encontramos la contraseña, como Your Password. Si las credenciales son correctas, la plataforma te llevará a tu cuenta. En este espacio te pedirá que actives el código de tu libro SHARED. Este código es una combinación de hasta 21 letras y números que encuentras en la parte interna de la portada del libro. Una vez finalices este proceso, te aparecerá el libro en la plataforma. Entras en la pestaña del libro que tienes. Te aparecerá la opción de descargar la aplicación de gamificación. Navío. Recuerda que esta aplicación solo funciona en computadoras o tablets. Una vez descargues y entres en la aplicación, te pedirá que ingreses las credenciales de inicio de sesión. Son las mismas credenciales con las que iniciamos en la página web. Una vez inicies sesión, puedes Iniciar con las actividades que allí se proponen. Se puede modificar el avatar y obtener puntos mediante las actividades que vayamos desarrollando, entre otras cosas. Explora, navega todos los mundos, lee las indicaciones de las actividades, resuélvelas y ve desbloqueando más actividades. La idea es que te diviertas y aprendas jugando.